unas cesantías, unas bonificaciones, vacaciones, subsidios, etcétera. O sea, las cosas que nos ofrece un trabajo tradicional, que, porque le ves lo malo, que estás cotizando tu salud, tu pensión. No, y es que, vamos no es a ver, malo. el dinero fácil no existe, y si existe, es porque sea algo ilegal. Igual sucede